Muy buenas tardes, hoy día nos corresponde hablar sobre el surrealismo. El surrealismo se caracteriza por expresar a través del arte y la literatura lo absurdo que hay dentro de nosotros, hasta el punto de que, como en un sueño, todo el contexto comience a tener un sentido y nuestro inconsciente lo pueda interpretar. Por lo tanto, la característica principal del surrealismo es la expresión del inconsciente. Esta forma de expresión del arte surrealista se caracterizó, se caracterizó perdón, por la representación de realidades que parecían absurdas, oníricas, y fantásticas, y en la cual se proyectaban los mitos, fábulas, sueños y fantasías. Veamos el surrealismo en la literatura. Se caracterizó, se caracterizó por ser un movimiento fundamentalmente literario, que pretendía liberarse del dominio de la razón y del canon realista reinante en la literatura de la época. En este sentido, el surrealismo apostó por una radical renovación del lenguaje literario y aportó nuevas técnicas de composición, digamos técnicas para crear un texto, como el automatismo psíquico y el cadáver exquisito. Algunos de sus miembros más destacados fueron André Breton, Luis Aragón, Philippe Souplot, Paul Elouard y Benjamin Pérez. Se reconocen como precursores del surrealismo a poetas que son anteriores a los recientemente mencionados, como El Conde de Lotremont o Arthur Rambaud, en cuya obra se anticipan elementos de la literatura surrealista. Me gustaría leerles un poema de Federico García Lorca, que representa perfectamente el surrealismo. Y ustedes así lograrán entenderlo muchísimo mejor. El poema se titula Pequeño Vals Bienes. En Viena hay diez muchachas. Un hombre donde solloza la muerte Y un bosque de palomas disecadas Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay, ay, toma este vals con la boca cerrada. Este vals, este vals, este vals, este vals. De sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Te quiero, te quiero, te quiero Con la butaca y el libro muerto Por el melancólico pasillo En el oscuro desván del lirio En nuestra cama de la luna Y en la danza que sueña la tortuga ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals de quebrada cintura en bien hay cuatro espejos Donde juegan tu boca y los ecos Hay una muerte para piano Que pinta de azul a los muchachos Hay mendigos por los tejados Hay frescas guirnaldas de llanto Ay, ay, ay, ay, ay Toma este vals que se muere En mis brazos Porque te quiero te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals del te quiero siempre, en Viena bailaré contigo, con un disfraz que tenga cabeza de río, mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar, quiero amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas. Del vals. Ese es un ejemplo excelente de la escritura poética surrealista. Las, las principales características del surrealismo que ayudarán a entender mejor los principios sobre los que se creaban las obras. Primero, nació como un movimiento literario. El objetivo principal del surrealismo era crear obras literarias fuera de toda lógica y control racional. Por eso, lo que yo les conté o les relaté anteriormente en sesiones anteriores, esto en el surrealismo es totalmente diferente. Aquí se puede o no alinear la palabra, se puede o no darle un sentido, se puede o no darle coherencia para dar, darle, entregarle belleza estética a un poema surrealista. Se busca... En el inconsciente, esa es una de las características del surrealismo más esenciales. Y los artistas la persiguen, quieren descubrir todo aquello que está oculto a la razón humana. Los artistas de este movimiento consideran que la verdad está detrás del mundo de la razón la tercera característica es la interpretación de los sueños. El mundo de los sueños era una de las máximas pruebas que tenían los surrealistas sobre la existencia del mundo inconsciente y cargado de material poético. En los sueños nos encontramos en un mundo en el que no existe la razón y donde es admitido. La cuarta característica principal del surrealismo es la escritura automática. Es una de las técnicas que seguían los autores del surrealismo en los primeros tiempos, ¿verdad? De este, después de la eh, Primera Guerra Mundial, para poder ran, dar rienda suelta a su creatividad de una forma incontrolada y alejada de la autoridad de la mente y la razón La quinta característica es la influencia del psicoanálisis de Freud Hablar del surrealismo es hablar de Freud Y de sus estudios sobre el psicoanálisis El filósofo estudiaba todo el material inconsciente para poder conocer mejor la naturaleza humana. Y los surrealistas, los surrealistas, digo, también querían sacar a la luz ese material mediante sus procesos creativos. Sexto, renegar de la moral y las convenciones. Los surrealistas querían romper toda la norma precedente para poder liberar la cre creatividad y el arte. El arte como un canal de conocimiento. ¿Cierto? El arte como un canal de conocimiento por tanto el arte era el método que los surrealistas tenían para llegar a la parte irracional de la mente humana tenía algo así como una función práctica que permitía tocar todo aquello que era invisible cuando estamos despiertos como la octava característica del surrealismo, es el arte bizarro. Muchas de las creaciones artísticas surrealista, surrealistas buscaban lo bizarro como medio para poder expresar aquella verdad que está oculta a la mente humana. Joan Miró es un escultor catalán que apostaba por el arte improvisado para intentar que la parte más racional desapareciera de su creación. Noveno. Dan rienda suelta a la imaginación. El arte deja de ser un medio de crítica social o denuncia para convertirse en una manera de poder adentrarse en las profundidades de la mente humana y descubrir qué hay en su interior. Penetrar en la irrealidad en lo que buscan estos autores. Un lugar en el que la razón pierde todo el control. Como décima característica del surrealista, eh, está el manifiesto surrealista. Fue Andrés Bretón quien creó el manifiesto para unificar toda la ideología surrealista y establecer las bases de lo que sería uno de los movimientos más sorprendentes y rompedores de las vanguardias. A propósito de eso, en un momento más van a escuchar al poeta Rodrigo Verdugo, que es un poeta eminentemente surrealista. Me parece que es el único poeta surrealista actual eh, en la literatura chilena. Para poder entender mejor el, este movimiento surrealista es importante que hagamos referencia al texto que reúne los principios de esta corriente artística. El manifiesto creado por André Breton fue el corpus estético y metodológico de este movimiento. El primero de ellos se publicó en el año 1924 y en él nos encontramos con la ideología de la corriente donde el artista apuesta por un crear, un arte libre de las ataduras de la mente. Durante los años siguientes, Breton siguió creando nuevos manifiestos que lanzaban las claves y la metodología que se debía seguir a la hora de crear una obra surrealista y en el 1925 apareció la revista El surrealismo al Servicio de la Revolución, donde Bretón se vinculaba con los movimientos revolucionarios y por tanto políticos del momento. Este hecho creó una ruptura entre los artistas vinculados a la corriente e hizo que muchos empezaran a estar en desacuerdo con Breton. En el año 1929 aparece el segundo manifiesto surrealista que también fue redactado por André Breton. Los afines a esta corriente artística tuvieron sus discrepancias políticas, sobre todo a partir de este segundo manifiesto en el que Breton unificaba el surrealismo con los movimientos marxistas. Ahora bien, tenemos que los temas del surrealismo son... Bueno, tenemos que aclarar que ellos no hablaban sobre un tema concreto, pero sí que todo lo que buscaban estaba centrado en el mismo lugar, el inconsciente humano. La mayoría de las obras surrealistas nos ofrecen imágenes incomprensibles que pueden parecer absurdas o misteriosas. Los artistas no buscaban hablar de un tema, sino dejar vía libre a la mente sin control alguno de la razón. Por ello en las creaciones vemos tantas representaciones siniestras, propias de las pesadillas, abundancia de elementos fantásticos. Paisajes que rompen con todos los esquemas de la lógica. Entonces tenemos que la fuente de inspiración de los artistas surrealistas eran los sueños o las propias alucinaciones que podían experimentar. Bueno, para esta sesión número cuatro, esto es lo que yo dispuse para compartir con ustedes. Les recuerdo que necesitamos tener una retro, retroalimentación. Es decir, por favor, envíen sus comentarios. No solo vean mi canal YouTube, por favor, sino que necesitamos sus comentarios, que, sus opiniones, qué les parece este taller, ¿le ha sido útil? Yo... Como les dije anteriormente, si han comprendido que la obra poética se crea en absoluta libertad, me doy por satisfecha. Pero si adquieren las herramientas realmente y toman la decisión de ponerse a escribir desde el día de hoy, echando a volar la imaginación, la fantasía y todo lo que se desvenga a la mente, tal vez también un texto surrealista. Todo aquello que, que les quede en duda también pueden consultar internet con nuestro apetecido Google Chrome o Google, que le decimos comúnmente. Y bueno, tendrán algunos ejemplos, como siempre. Y, y nos vemos en el próximo video, ¿cierto?